¿Está bien si proyectara? Ahí está. Otro comentario. Este es un campo medio raro. Es decir, decimos modelaje del nicho ecológico. Y pues las publicaciones salen en modeling o pero como que a mi vista es un poco campo sin alma. Para darles unas, unos ejemplos de por qué. Bueno, a nivel muy personal, pues yo publico algo en este campo. Los de ustedes que conocen a Jorge Solerón, que estaba aquí el año pasado, pues él dice, sí, pero tú no eres de color. Okay. y realmente eso no es sin base de que yo sea ecólogo sistemático, o sistemático o no sé qué eso no importa pero realmente este campo no es así ecología pura y entonces creo que da algo de tiene algo de lugar pues tomar una vista hacia atrás y es casi exacto 100 años atrás Uh, hasta Este año debemos estar festejando porque este año sale, este año hace un siglo, sale una publicación de, de Joseph Grinnell uh, que voy a mostrarles en un momento. Entonces, eso realmente originó el uso de la palabra nicho y también estas ideas de, de entender los limitantes sobre las distribuciones de especies. Cuando el campo inicia hace un siglo, lo chistoso es que, pues alguien sabe mucho de algo, alguien sabe algo de Grenell, ¿quién era? ¿El Grenell, muchachos. genio Sin duda era el director del museo de de vertebrados de la Universidad de California en Berkeley. No solo el director, sino lo, lo el museo. No sé, Era un sistemático. Y realmente mucho de este campo es como un estrés entre la ecología tradicional, Hutchinson, MacArthur y o los sistemáticos como Overdove pero también las ideas y van a ver que hablamos del diagrama de BAM y un elemento del BAM es los limitantes sobre el, el movimiento, la dispersión la colonización y esas son ideas que sinceramente los ecólogos descuidan o podemos descuidar más entonces, este campo, te digo, es, es, es raro, pero, total, vamos a ir avanzando. Uh, primero, pues, tengo que hacer mis, mis disculpas. Paso mucho de mi vida siendo el único ciudadano de un, un país de aquí hacia el norte, uh -huh. en el salón. Creo que soy el único de ahí, ahorita. Y hace 10 años les hubiera estado... Pidiendo disculpas por este. Y ahora me encuentro. Pues peor, ¿Es realmente. Uh, entonces, disculpas y vamos, a, vamos a, a jugar un poco con eso. Lo uso sinceramente para que la gente esté despierta. Pero realmente, qué, qué vergüenza y, y, y hay que pedirles disculpas. Me da mucho gusto estar aquí bajo la invitación de Andrés, pero a veces me preocupa, pues, las sí. amistades sí. Sí. <risa> okay. Vamos a ver si no invitan esas amistades. Bueno. bueno. Andrés les mostró la acumulación de publicaciones y citas, y sí ha sido increíble en 20 años, 30 años, el uso de, de los términos y también el, el, cómo ha invadido pues, esta herramienta en muchos campos. Van a escuchar una plática de, de Luis Escobar sobre el trabajo que él, yo y otros hemos hecho en hacer esta herramienta en el campo de salud pública. Y realmente ellos, para empezar, me miraron como que marcianos o qué, porque no conocían herramientas así, para nada. La, la epidemiología espacial no tenía nada de... La idea de meter covariados ambientales de manera fuerte en sus, en sus análisis. Entonces, pues, ha entrado en la salud pública, ha entrado en la sistemática, ha entrado en la biografía, en la psicología. Entonces, realmente es, es algo fascinante como un detalle de estar estimando dimensiones del dicho arqueológico un detalle puede, puede, puede difundirse a tantos diferentes campos ahora la manera en que se está difundiendo da horrores ¿okay? es decir ya que se hizo fácil ya que hay pues, 10 minutos pueden bajar climas para todo el mundo y pueden bajar las, los programas muy fácilmente pues ya obviamente se hacen errores en, en cómo la gente levanta estos análisis eso es el propósito de, del curso básico y de este curso pero digo algo más de rigor bueno, se ha difundido a muchos diferentes campos y realmente eso es porque estas herramientas te dan algo que realmente necesitas y quieres en muchos campos un mapa ¿sí? un mapa de la distribución de la especie y ya que esto es curso avanzado cuando yo dije distribución ustedes deben de estar pensando cuál distribución. Y si yo digo nicho, ustedes tienen que estar pensando cuál nicho. Okay. Tiene implicaciones súper fuertes. Y todo el rigor que puede tener este campo se evapora en un segundo si no cuidas de definir bien cuál distribución y cuál nicho el mismo gráfico que Andrés acabo de mostrar de que pues, se están acumulando muchas publicaciones en el campo pero algo interesante es que realmente pasa un evento y es un evento clave pues Grinnell en el 1917 Publicar el primer análisis de Vito ecológico y distribución de especies. Pueden ver que, que realmente no estaba saliendo nada en durante en mucho tiempo. Sobre todo y yo empezamos a publicar en el 99 este cambio. Y pueden ver que el impacto de eso pues, también fue duro. Realmente, la explosión pasa con dos artículos de 2006. Uno es lo de Phillips, que presenta Maxan, y van a ver en el transcurso de estas dos semanas que, que las pocas veces que Dios viene a la Tierra a decirnos algo muy claro, una de las cosas que dijo es que Maxent es la herramienta que todo el mundo debe de usar y no debe de dudar de que es la mejor herramienta y la única. Un solo Dios, un solo audio. ¿Verdad? El Evangelio y los, las Epístolas. Sí, sí las Epístolas. Sí. Los Apóstoles y las Epístolas. Bueno, uno de los apóstoles es Jane Se publica ese artículo en el, de, en el de también. Y lo que fue fue un, un, un análisis que respalda el, el hecho de que Cansart es el único Dios que existe. Okay? Esos dos artículos se han citado miles de veces y realmente lleva a que ciegamente la gente hace estupideces, van ¿Okay? a ver que normalmente hablo de más y hablo de más de abierto, pero realmente esos dos artículos nos han llevado a estupideces. Este artículo en particular la gente simplemente pone en su metodología. Estoy siguiendo a Gali en nuestra okay. acción. bueno, sigue de Entonces, lo que quiero hacer es, es darles una vista del campo de los orígenes, no de los orígenes, de los orígenes hasta el. Y realmente este curso empieza parte de esos artículos okay. Entonces vamos a, a, a repasar right now, y algunas cosas que pasaron en la historia antigua. Hay cosas bastante interesantes que se hicieron hace 40, 50 años, incluyendo una iniciativa aquí. Aquí en el Pineco. Vamos a hablar de los algoritmos antiguos que básicamente ya, ya no se usan y luego el fin del principio con que se publican esos artículos. Ahí está el y no más quiero señalarles que está, creo que preparando una especie de un rato. Eso era un sistema. Okay. Otro detalle de Grinnell, si ves en las primeras publicaciones del Museo de Vertebrados de, de la Universidad de California, en la introducción de una monografía de vertebrados de, de alguna sierra en el sur de California, Grinnell anticipa. Todo lo de biogeografía de Isabel también, que se publica como teoría que toma la ecología en el 67 y primero de Israel por 60 años. Entonces super súper fascinante el Señor. Y hace 100 años, este año, él publica este artículo. Las relaciones nicho de... Pues, que el, el, la coche de California. Y lo que él hizo, bastante interesante, porque toma los puntos conocidos, que son estas botitas negras, y más o menos los límites de la distribución que fueron dibujados a mano. Pero lo que hace en esta publicación y otras otros tres o cuatro, es repasar todo el límite de la distribución de la especie y dice bueno, aquí está dentro de, de, de la distribución cumple con el nicho y aquí afuera, qué hay de diferencia en los ambientes, ¿Okay? aquí húmedo árido allá arriba pues templado y más frío, Aquí tierra y aquí mar, aquí boscoso y aquí abierto, y realmente si destilas lo que se hace en modelaje del nicho moderno, es la misma cosa, no lo vemos porque no más oramos en el altar de Maxa, ¿verdad? pero dentro de Maxal tú le das puntos de presencia, esto sabes o no, tú estás especificando un área de donde se supone que son negativos que tal vez sería todo esto y está haciendo los contrastes entre positivo y negativo de alguna manera lo que hizo Renaud era más interesante, porque en vez de, de comparar un conjunto de puntos que son sí y un conjunto de puntos que son no. Brunel estaba haciendo sus comparaciones a, a nivel local. Aquí adentro, contra aquí afuera. Aquí adentro, contra aquí afuera. Entonces, de alguna manera, Brunel traía más rigor. Otro artículo de Grinnell, creo que es del mismo año, si no mal recuerdo, no es esto más en general, y habla más de qué es un nicho. Y realmente, pues pueden ver cosas como humedad, y densidad de la póstera, cobertura del suelo, nubosidad temperatura, agua, son las cosas que usamos hoy. Ahora, todo el mundo tiene un defecto, y yo no conocí a Grinnell personalmente. Es mi abuelo académico, pero no lo conocí en persona. Uh, sí tuvo que tener un defecto. Nadie es perfecto. No. Uh, pero ve, estos hasta el último de la lista, Ahora, en estos días referimos al nicho grineliano como cosas abióticas, cosas que no son de otras especies. Y Grimel nos da una muy buena lista de, de, de elementos del nicho grineliano, pero hasta un último tuvo que meter esas dos cosas. Entonces, eso sí causa que que en traducir su trabajo para la audiencia moderna hemos tenido que meter otros términos porque, porque el dicho de Grinnell técnicamente incluye cosas de competencia y parasitismo que sí son interacciones con las especies. Les recomiendo estos artículos realmente dan una perspectiva uh, pueden ver cómo él habla de, de los limitantes para una especie puse en la carpeta que vamos a compartir con ustedes puse tres de subjetivo. bueno ahí ya viene lo, de, lo del balance o la tensión o el estrés entre el mundo de los sistemático lo que lo el mundo de los ecólogos Charles Elton escribe uno de los primeros libros fuertes respecto a la ecología y vean dice el nicho de un animal es su lugar en el ambiente biótico sus relaciones a la comida y sus enemigos es misma palabra y es un sentido absolutamente distinto. ¿Sí? Hubiera sido mucho más bonito que él usara, no sé, el papel, desde el ser nicho. Primero había reservado la palabra nicho para cosas principalmente a Dios. Elton otro sentido totalmente y vean que son nomás 10 años después ahí empieza la confusión y hasta la fecha existe esa confusión Entonces, el mes pasado me evalúan un, un manuscrito estoy citando a, a todas las autoridades para decir que estamos hablando de, de y un revisor tiene que hacer el comentario de que pues el nicho es más que eso, el nicho es las interacciones, el nicho es el papel. Yeah. Entonces, yo no voy a decir que los ecólogos alegaron todo, <risa> pero sí esa tensión ha contribuido muchísimo. Bueno, eso es. Esos son los nombres que todo el mundo conoce uh, Me interesa ver que estas ideas estaban como más metidas y más presentes que lo que se hubiera imaginado Entonces vean esto Es una página que no tiene nada de metodología, no tiene nada de presentación pero se trata de, de qué estaba haciendo el Servicio de Vida Silvestre de Estados Unidos respecto a especies exóticas. Y esto es un, una declaración del Congreso y se, se resuelve que, que tomen, tomen acción favorable para que Sport Fisheries and Wildlife aunante su programa de pues, introducir especies no nativas, ok, tontería, sabemos ahora, en el próximo, y pues esto es en un periódico donde están lamentando de que quisiéramos en Georgia, en el estado, tener un y estos uh, son colonizadores del viejo mundo, Chucker y Franklin, no sabemos qué les pasó. Entonces, unos pocos años después, sale este reporte sobre el Red Jungle Phalluson, el ancestro de, del pollo doméstico, sí. Y vean el mapa que incluye. Áreas en el sur de Estados Unidos con clima, parecida al área de distribución de esta especie en la India. Y aquí posibilidades excelentes, parecido a, a la distribución en la India, más o menos, y tal vez no. Pero eso es exactamente el razonamiento que usamos ahora cuando hacemos algo con modelaje de dicho respecto a los países invasores. Ellos no tenían sí, no tenían mapas digitales de DIMAS, pero tenían exactamente el mismo razonamiento. Eso creo que desde los 50. Bueno, esa es la historia súper antigua. Desde de ahora vamos a ver unas iniciativas que pues, empezaron en los 70s digamos que estamos hablando de los 70s y 80s realmente los que originaron todo esto son los australianos y originaron un montón de créditos ellos tenían um, eso de environmental resource information network que lo llamaban EDIM y realmente EDIM Dibujó mucho del camino que ahora con avión, modelaje de nicho, campos, instituciones, estamos siguiendo sus pasos. Entonces eso fue el estreno oficial que lo llevaban desde los 70s. Y hablan así de, de calidad de datos y en los datos y pues otra vez están, están pintando el camino que ahora estamos siguiendo ellos realmente uh, levantaron conceptos e ideas que todavía se están apenas implementando y empezaron a, a juntar datos que, que realmente cubriendo un continente. Ustedes aquí en México más o menos viven en el, en el cielo. Conadio tiene muchísima información para México. Crucen la frontera hacia el norte o hacia el sur. Y en el desierto, es decir, Estados Unidos estamos bien vertebrados, pero invertebrados, un desastre. Plantas, todavía un desastre. Centroamérica, otro desastre. Entonces, pues, estos son productos que ellos hicieron con base en modelos de nicho hace montones de tiempo, donde están mostrando, en este caso, la riqueza de especies de aves por célula, de verdad, por procesar a Empezaron con esto de Euclid, que es el modelaje de nicho más sencillo, ya no se usa, pero uh, era súper importante en su tiempo, también aquí. ese artículo se publicó hace un par de años porque, voy a decir el nombre, pero el primer autor sentía que no se estaba citando lo pues, suficiente Entonces, tienen la costumbre de escribir correos a todo el mundo que publica en este campo a regañarnos. Ellos refieren de regreso a, a, a Hutchinson. More. Elementos importantes conceptuales se pueden ver hacia atrás, a Evelyn Hutchinson, que publicó sus ideas en el 59. Se les olvida la historia. Pues, los orígenes de dios son reales. Él los implementó bastante mejor que, que Hutchinson. ¿Quién ha leído un artículo de Hutchinson? ¿Lo disfrutaron? ¿Lo entendieron? Escribían horrible de los ricos. Pero, bueno, eso es nomás un comentario que, que hay que no olvidarnos de Riley. Pero eso es el tipo de cosas que estaban haciendo en esos, en esos tiempos muy antiguos. El, las multas montañas redondas son ocurrencias conocidas. Y luego pasaban a Biocle. ¿Sí ¿Saben qué es bioclim? ¿Sí? ¿Todos? Okay. Simplemente los intervalos del máximo mínimo. Y lo buscas en el mapa. Pues todo esto, los, las señas de más, son cosas que definitivamente están dentro de ese, esos límites. Y las señas de menos son cosas que están en la lógica. ¿Ok? Pero simplemente vean el trabajo que costaba. Tenían que hacer sus mapas con base en caracteres incluidos. Que tengo más cosas para trabajar. Pero realmente, eso, eso es exactamente lo que estamos haciendo ahorita: no más que ajustamos la forma de, de la envoltura climática. Bueno, ustedes han oído de Arturo Gómez Pompa, y él realmente inició muchos esfuerzos aquí en México. Así eran sus datos. Pueden ver que el 3 no se ve aquí, ¿verdad? Eso fue porque una máquina quitaba el, ese rectángulo de papel. Entonces tenías 80 caracteres en una línea. Entonces, nada en la primera columna, nada en la segunda. Aquí, aquí, ¿ok? Y así se venía. Y me choca decirlo, pero mis primera, primeros dos proyectos de investigación eran con estos. Ahí, llevabas tu bloque de tarjetas y las metías en la computadora que nomás leía, hacía como contar billetes. Y como tres horas después salía la respuesta en otro edificio que tú tenías que ir a recoger. Y normalmente era la regaste. entonces regresabas, usabas la tarjeta que estaba mal. Bueno, entonces ellos, ellos juntaron sus datos así. Eso es para uh, las bioclimas de Gerard Se han oído de Margarita Soto y Lauren Gillen. Uh, ellos juntaron estos datos para ver a Cruz. Sí. Y vean los mapas. Okay. Literalmente era como, como un carácter a la vez y todos los caracteres con el mismo ancho. Pero estas eran cosas de vanguardia. Nadie estaba trabajando en este campo en Estados Unidos o en Europa eran los australianos y poquito después México está un mapa de distribución potencial sí. bueno poco después en la historia antigua llegamos a esto de clímax y tengo que, siempre tengo que pausar antes de hablar de temas porque estoy con mucho conflicto respecto a este, este abonín. Mi conflicto principal es que el programa cuesta 4 mil dólares. Ahorita, 30 años después, cuesta 4 mil dólares. Si vendieron mil copias, son millones de dólares. Los que promueven este programa están siempre diciendo, pues, ¿por qué no citan a Clíbex? Y mi respuesta es, pues, porque no es una herramienta abierta. Lo que, lo que hicieron muy bien era de vender la idea de Clíbex a las agencias de, de agricultura o de manejo de vida silvestre, especialmente en agricultura. Entonces, tan solo en el gobierno de Estados Unidos, seguro, seguro hay 100 o 200 versiones pagadas de este, de este programa. Es montones de dinero, sí. Y la herramienta es tan buena como para que cueste 4 mil dólares. Era buena en su tiempo. Ahora está atrasado. Vamos a ver. Sí, Efectivamente, ellos están haciendo algo muy parecido a un dios nada más que, como yo lo entiendo, lo van desvaneciendo y, y quitando las esquinas. Hablan, lo, lo manejan como como no un modelaje correlacionado o relativo, que es el modelaje de nicho de que vamos a hablar aquí, ellos hablan de que sea un modelaje de proceso. Y eso es otro campo. Uh, pueden leer artículos excelentes de Warren Porter, que es un biofísico. Él estaba aquí la última vez que yo estuve dio una plática excelente en el simposio estudiantil um, él lo que hace es modelar la física de ser el balance de energía de un, un vertebrado endotermo que mide poquito menos que los metros, que tiene insulación o no en su cuerpo que come plantas o come carne que come tantas veces al día eso es un modelaje súper detallado lo que hace Primes agarra ideas de eso pero realmente no es un modelaje de, de proceso entonces para mí eso es sobreventual ¿Cómo se llama? El el R -R. Vamos a poner algunos de sus trabajos en, en la carpeta. Um, entonces ellos definen uh, el nicho en términos de la respuesta al ambiente uh, y los ambientes en que puede mantener poblaciones. Sí. Um, como dije, es una mezcla de cosas correlativas y cosas de proceso. En las mejores implementaciones, ellos evalúan el potencial de crecimiento de población o de crecimiento de un individuo cada semana. Y para persistir en un sitio, la especie necesita mantener pues, un, un balance positivo en crecimiento y en el uh, crecimiento poblacional. Eso es como se vende. Uh, no voy a entrar en detalle, pero efectivamente tiene pues ideas en la distribución de la especie. Hay un núcleo, pero luego hacia las diferentes orillas de la distribución diferentes estreses entran y limitan la, la potencial de la población ahora, este mapa es interesante porque vean que el núcleo está en medio si nos toca que Enrique nos llega seguro que nos va a tirar un rollo respecto a sus cosas de, de modelaje de abundancia y algo súper interesante que ha hecho Enrique es demostrar que el núcleo, de, el núcleo de, de la distribución de una especie no necesariamente cae en él. En la, primera, bueno, la segunda publicación que él hizo respecto a abundancias, volvió a lo de, el, de la coche de California, que era el, el favorito de Grinnell. Y Enrique demostró que el centroide de la distribución de esa especie cae en el valle central de California, donde la especie no está. Es decir, población cero. Pero realmente, esto ha sido una idea de que el, el núcleo de la distribución es lo mismo que el núcleo de la población, es lo mismo que el núcleo del nicho. Y eso es falso. Y realmente eso ha sido una conclusión importante de lo que ha hecho Enrique. No le digan que dije eso. Porque siempre tengo que poner mi cara fea respecto a su mano. Vamos a decirlo. Eso. eso es el tipo de, de salida que obtienes de clímax en vez de aprovechar los datos faster, usa datos de las ciudades, de donde hay uh, estaciones dinámicas. Y en este caso es la distribución potencial de la palomilla de Europa. Y Pueden ver que tiene potencial básicamente en el Mediterráneo, pero no en el de Europa. y ahí está, la misma especie a nivel material. Total, el punto es el punto es simplemente que Climax fue una herramienta importante en su momento a mi vista ellos agarraron el modelo equivocado y decidieron ganar dinero con su programa y por eso yo no lo cito si no, si no es totalmente necesario, pero es simplemente porque yo creo en, en que la ciencia debe ser abierta pero ya esta herramienta también quedó lo que pasa. ¿Pregunta? Bueno, último de la historia media que me cae aún peor es esto de análisis de gap, que no es el análisis de gap a que se refiere la literatura de conservación, que okay, es cosa diferente. Creo que fue en el 97 y di una presentación en una sociedad respecto al modelaje de dicho y era la primera vez que los anhepólogos habían oído de esas cosas y pues hubo muchas preguntas y después mi plática era la última en el simposio después se forma una línea de gente que quería platicar quiero ver esto, quiero ver esto muy bonito, tercera persona en la, en la línea dice usted no robó nuestras ideas usted usted no nos da crédito usted es pues, ¿y yo, bueno, Bien feo. Entonces yo me agarré con la literatura. Pero efectivamente, esto fue un programa de vida silvestre en los Estados Unidos y efectivamente uh, tenía un presupuesto anual de por ahí de 8 millones de dólares. Durante 20 y 30 años. Entonces, piensen cuánto dinero se les pero efectivamente, lo que haces es que creas un mapa de la, de la cobertura de suelo, creas mapas de las distribuciones de las especies, creas mapas de pues, cómo es el manejo de cada, cada sitio en, en el mapa quién es el dueño, qué tipo de protección tiene o no, y hacer su análisis. Entonces, pues, la vegetación, las distribuciones, las áreas protegidas y dónde están esas, las zonas donde la biodiversidad queda sin protección. Aquí va su, su idea de cómo modelar la distribución de una especie aprovechas de, de registros de la especie, lo que yo llamaría datos primarios de ocurrencia, también aprovechas de, de mapas de, de uh, área de distribución, no sé cómo los usarías, pero ellos sí los usarían. usaban. Lo que hacían era de tomar de la literatura, relaciones entre especie y hábitat. Es decir, esta especie es una especie de bosque. Va a estar ahí y no aquí. Y esta es una especie de mil metros a 1200 metros. Es interesante que los límites de elevación siempre caen en, en cientos enteros y nunca es 125 o 153 eso no será por falta de precisión total lo que se hace es que se decide que una especie ocurre en un tipo de vegetación y tal vez eso se modifica un poquito con los datos primarios pero se mapea simplemente por supuesto respecto a Asociaciones con el hábitat. Es un, es un flujo de trabajo súper débil y realmente no nos, no nos encendia casi nada. Pero en total, produjeron muchos mapas sí. y pues, mapas compuestas de cuántas especies nativas y de ahí, pues entregaban reportes a las autoridades y recibían su presupuesto porque se veía uh, suena bien tonto ahora está buscando en la literatura esto es una especie que está donde hay mil milímetros de precipitación anual y esta es una especie de bosque Mesófilo, pero con mucho bambú, sin nada de bambú. Eso no está en la literatura. Punto. No está. Okay. Y lo chistoso es que hasta la fecha hay grupos de trabajo que están usando exacto esos métodos. Todavía es un flujo de trabajo, una metodología se deben de descartar y hay gente que todavía lo hace entonces pues yo sí, sí tengo algo de frustración con este campo porque aprendemos cosas mejoramos cosas y de todos modos nadie evoluciona a muchos no evolucionan bueno pasamos Uh, al renacimiento <risa> <risa> se acuerdan que Dios era lo más máximo de mínimo, máximo de mínimo ¿Sí? pues lo que vemos en los noventas son una serie de esfuerzos de modificar esa caja ¿Okay? por ejemplo, sabemos que hay relaciones no aleatorias entre temperatura máxima y temperatura mínima ¿Sí? tienen una relación positiva pero si dibujas una caja, se ve así y las esquinas de la caja quedan así entonces Domain, Habitat y varios otros eran esfuerzos de modificar el, la forma de respuesta para ser un poquito más ajustada a, a la realidad. Entonces, pues esto viene del de libro que, que publicamos en 2011. Estos son, estas son dimensiones del medio ambiente. Y, pues, Bioclim, si estos son los puntos, Bioclim toma el mínimo y el máximo mínimo y el máximo y eso es el nicho que reconstruye Domain era pues esto de, de tomar una región cerca de los puntos, pero no necesariamente conectándolos y otros pues hacían varias cosas de traducionalidad, hábitat y cosas de, de distancias de bajar Y eso realmente es un, es un punto interesante, especialmente en este gráfico. Debemos de pensar en, en qué forma debe de tener el dicho, Vamos a hablar de esto más a cuarto, porque el miércoles voy a enfatizar esto. Pero digamos que vean esta forma de respuesta. ¿sí? Si el nicho refleja la fisiología del organismo, ¿por qué en medio habría una baja? Como que eso sí, no, no, no entiendo. Los fisiólogos siempre dicen que hay algo océano, algo unimodal, que caracteriza la respuesta fisiológica. Okay, es un poco algo así o algo así porque no tiene mucho sentido pero las herramientas que usamos ahorita acuérdense un solo día <risa> fácilmente no construyen superficies de respuesta como eso entonces un tema que vamos a repetir muchas veces es que empecemos a ajustar respuestas que corresponden al fenómeno que estamos queriendo abarcar y tal vez una respuesta así va hacia lejos. ¿Qué Puta, es Total. Esos métodos antiguos que estaban ajustando respuestas así y ya la próxima generación se pasa a, a tipos de respuestas más, más complicadas. Maxel, Ustedes han visto en, en las salidas de Maxa, te da pues, curvas, pero son bastante irregulares. Hay árboles de regresión, hay redes de coronadas, ¿sí? Entonces, el, el más antiguo de estos del Renacimiento era Garp. Uh, Garp tenía. Todos sus encantos y todos sus temores. Um, ¿Alguien ha I mean, leído uno de los artículos de Garfield? ¿Lo disfrutaste? ¿Lo entendiste? Eso lo usaba. Bueno, yo he usado pero no he, no he entendido los <laughs> <esos laughs> artículos. Sí, es oscuro, ¿eh? Es oscuro, porque. No, pues no. no dice, no describe la realidad y se lo, ponga, se lo sí, sí. Yo creo que quería escribir pero simplemente no tenía la habilidad de escribir de manera entendible. Realmente, eso fue uno de los problemas. yo, yo topé con fines de los 90 y ya era súper odiado por la comunidad simplemente porque la presentación había sido tan difícil. Pues, Sotwell, tengo que decir, me apoyó mucho, me ayudó mucho, montó a en una en una página de web, donde durante mucho tiempo estábamos copiando, pegando datos, y iba a un servidor y regresaba a tu resultado, era ya en el 2000 nos dan la primera versión en tu computadora lamentablemente era la primera y la última ahora existe OpenModeler porque la primera versión no existe, no, no corre en ninguna computadora moderna OpenModler sí lo puede manejar y estaría entre los algoritmos que yo estaría viendo en estos días, pero hay un, hay un detalle y yo hice esto a nivel de experimento durante muchos años, si desarrollas un artículo usando GA y desarrollas el mismo artículo o algo casi idéntico usando la like los revisores jamás te critican no. por Maxent y siempre te critican ah, por, ver. por ver. Ahora, si tienen la razón, si hay una base, si Maxent es cualitativamente mejor a todo el mundo, lo abandonamos. Mi percepción es que no hay una diferencia cualitativa, no es que Maxent es una mejora sobre el es que Naxan hizo la política y no. Y eso sí no me gusta porque eso es tontería de los no audiovisuales, es ignorancia. Pero yo creo yo, yo, que también te que un poco con, con que ah, no, esto fue, nunca puso el código fuente de Fonín. Y tú has leído los artículos de Naxan, pero ahorita ya están Pero poco... Sí, pero el, el algoritmo sacó 11 años, o sea, sacó 12 años. El código de York ha estado disponible informalmente de él desde el principio mm -hmm. y formalmente desde, quiero decir, 2006, 2007. Es decir, es mercadotecnia y política, mm -hmm. y no, es, no son hechos. Mm -hmm. Pero ha parecido mucho más abierto. En defensa de Marcel, Phillips trabajaba para Bell Laboratory. Entonces, por términos de su empleo, no podía, Pero apenas este año ya lo abrió. Pero no, no acepto esa explicación porque creo que siempre es el siempre ha sido abierto. Es, es de más mala mercadotecnia que ignorancia por la comunidad. Bueno. Ya un poco más del lado de ecología, los trabajos de Aston son bastante interesantes. Mucho de lo que les he mostrado hasta ahorita ha sido pues, con el fin de obtener un mar. Pueden ver el título, modelos de la respuesta de especies a gradientes ambientales. Aston se interesaba más de mucho. Su trabajo, pues, tal vez ya no está tan citado, pero era y debe ser fundamental. Porque él lo que hacía era de usar datos primarios de ocurrencia para caracterizar el dicho. Y él realmente fue el pionero en eso. Pueden ver, las conclusiones incluyen que eh, respuestas gaussianas no son universales, que muchas veces están tiradas hacia un lado o hacia otro. Okay. Y eso es más una ilustración de cómo él estaba caracterizando el nicho en el espacio ambiental. y pues las respuestas y comparaciones entre especies. Entonces, ¿qué? Vimos la historia antigua, vimos la Edad Media con los meros principios, vimos pues las primeras cosas protomodernas y realmente ya empieza Ahí está el trabajo de Elif. Pueden ver la acumulación de citas. Creo que ya pasó de 5.000 citas. Y sí, yo estoy ahí. Entonces, con todo derecho, critico a ese artículo. Está equivocado. Muchas de las conclusiones son artefactos. Si y vamos a hablar de eso en estos sí. días. Okay. No importa. Es el mercado técnico. Este Craig Marx, el director del Museo de Invertebrados en la Universidad de California, es decir, sucesor a Miguel, separado por algunos. Craig y yo queríamos demostrar que datos de presencia, es decir, datos como datos de, de museos, pudieran servir para novedar el dicho, entonces solicitamos un apoyo para, para este grupo de trabajo nos apoyamos y nosotros reunimos a todo este grupo es decir, la culpa es parcialmente mía, pero realmente lo que hicimos bien era de vender ese artículo como la respuesta final no era pero la vendimos bien ok y respuesta final 10 años después todavía se está citando cientos de veces al año no debe de estar citado ok total, eso es uno y Pueden ver muchos de los, los participantes antiguos y, y, y pues, que todavía. Uh, pero realmente esto aumentó varias carreras, simplemente porque se, se citó a lo bruto. Ahora ahí está lo de Phillips, uh, casi la primera presentación en la examen. Uh, lo publicaron en el libro de que es de Elsevier. Entonces, es de compra. Entonces, más más crítica. Pero, puedes ver la, el número de citas de este artículo y también de, de uno que vino dos años antes. Pero no estaba en, en nuestra comunidad, en una conferencia de de máquina. Pero pueden ver que son mil deslizantes. Y ¿Eh? con eso, ¿verdad? Ah, por eso, pues, nace el bendecido. Y nace toda una tradición que, pues, si quieres que no critiquen los métodos que usas, simplemente usa Maxan todo en default y no se pasa nada. <coughs> Entonces creo que eso será todo. Ah, bien. Ah, mira, ¿sí? ah, una vez. Entonces ¿Qué se logró en esos años? Es decir, ¿qué aprendimos en los primeros 90 años de modelaje del nicho? Pues realmente en el 99 se aprendió la lección de que estamos hablando del nicho y no de distribución. Que estamos hablando de adecuación, no ocurrencia. Es decir... Un paisaje, un lugar puede ser perfectamente adecuado para una especie y la especie no está. ¿Sí? Y la prueba de eso son las especies invasoras. Y un año antes de su llegada no están, pero las condiciones son totalmente adecuadas. Un año después ya están. ¿Sí? Se empieza a dar dar cuenta de la importancia de, de, del área de calibración del modelo, de los modelos, y por lo menos empieza a hablar de qué tan complejas deben de ser o no los modelos. Porque esos son los logros hasta el 2006. Y vamos a hablar de esto en los días que vienen. Um, mañana vamos a hablar de qué tan crucial es evaluar los modelos. Lo triste es que en esta época de cientos de publicaciones al año usando estas herramientas, es como el 20% que usa un paso de evaluación del modelo. Es como usar un, una herramienta de regresión, pero no ver el valor de P. Y tal vez estás interpretando una regresión que tiene un P de 0.4 pues Tal vez no debes interpretar esa, ese modelo de regresión. Entonces, debemos de estar pensando de, de una frase en inglés, garbage in, garbage out. Okay. La calidad de los datos es crucial, vamos a hablar un poco de, de si realmente es algo totalmente superior a o si más bien lo que importa es tener el marco ecológico y geográfico correcto, bien diseñado donde realmente se necesitan marcos teóricos en la ecología y la biogeografía si vamos a hacer modelos rigurosos. Así. Bueno, entonces ya seguro que no solo estoy todo canoso, pero también me veo como el, el, el viejito más geniudo ¿verdad? Pero realmente... Pues Andrés sabe, Luis sabe, tengo mis momentos de optimismo. Sí. El punto es que en la ciencia puede ser bien frustrante que no siempre es la mejor idea o el mejor resultado que termina siendo citado miles de veces, sino es la mejor mercadotecnia y la mejor política. Entonces, pues eso es el reto que yo les doy, discriminan entre esos, uh, esos mundos, el hecho de que él y colegas se sea citado cinco mil veces no lo hacen un buen artículo, la pregunta es qué te enseña, qué cambia de tu punto de vista, y lo que han visto es que la historia Realmente refleja en el presente, Muchos, muchas lecciones históricas todavía no se acuerdan. Pero tú también, puedes ser más optimista mañana, prometo. Pero eso es una, una, una repasada del pasado, a ver si les sirvió de algo. ¿Alguna pregunta? Oye, tan tu opinión acerca, por ejemplo, del modelo este de Calenque, de Cleve Calenque, que hace modelos de nicho ecológico de verde? Y hay un artículo por el que se acaba como ir con nosotros por el presidente de Porte Marcén. Cleve Calenque está en el paquete que se llama A de Ok, pero ¿cuál va a audir por ¿Dónde importa ese... No, no sé exactamente cómo se llama, pero por ahí hay otra en la estrategia que Dios dice lo propone. No será lo de Max Light. Es unos sí. likes. Bueno, pues, para ser honesto, no lo he probado. Um, eso salió precisamente cuando estuve trabajando pues, con Luis Escobar y con de este Fujii Chao en un conjunto de ideas que llamamos no silver bullet que saben para qué son las manos de plata sí. sí con eso matas bueno ese es el nombre no sé, sí. vampiro es con la estaca de, de madera uh, pero solo para darles la idea es relevante a, a tu pregunta lo que vimos es que en el trabajo de él se evalúa en promedio a través de 641 especies en promedio cuál es el mejor o cuáles son los mejores algoritmos. Y la idea era que el rendimiento de un algoritmo en promedio te decía cómo ese algoritmo iba a rendir en un caso. Y realmente eso no es, no es cierto. ¿Sí? El promedio puede estar hasta acá, pero en un día dado puede rendir así. Entonces lo que hicimos era de más o menos replicar lo que se hizo en el Pero en vez de preguntar en promedio el algoritmo. Preguntamos, para este caso, ¿cuál de estos es el mejor? Ahora, para este caso, ¿cuál es el mejor? Y lo que vimos es que todos los algoritmos que probamos, en por lo menos un caso, resultaron el mejor. Es decir, accent es bueno, Garp es bueno, bioclame es bueno, domain es bueno. Max Light, Max Light seguro que tendría su momento también. Pero el punto es que un reto de optimización es una cosa muy complicada. Y no debemos de esperar que un solo algoritmo siempre sea el mejor. Más bien lo que debemos de hacer es probar entre algoritmos y ver para este caso, esta especie, en este paisaje, en estas dimensiones ambientales, cuál es el mejor. Entonces, los algoritmos nuevos que Marvel, que hizo este Chao, Max Lake, y pues ya son pocos que están saliendo. Deben de simplemente anexar al estuche de herramientas. Y cuando estamos haciendo un análisis debemos de probar entre varios. Es decir, levantar un modelaje con 10 o 20 diferentes algoritmos y preguntar cuál rindió mejor para esta especie. Y usar este. O usar unos pocos. Y por eso, pues, qué bueno que hay otro y lo usaría si tuviera la habilidad de verbo, eso es mi vergüenza personal, Luis me ofreció lecciones particulares y, y no me dio tiempo, pero lo usaría como el igual a Maxen y a Garth y a Bill Clinton, como un potencial para un caso. ¿Sí? Otra pregunta. Entonces yo creo que, pues vayan, o sea, si se les ocurre algo, pregúntenlo después o así.